Hoy día nos juntamos, vinimos desde el campus San Felipe y el campus Valparaíso, en Quebrada del Encanto, para hacer una jornada de cierre y de reflexión de cómo se llevó a cabo el año académico 2018. En esta oportunidad hicimos un ejercicio de imaginería, tratando de contrastar la experiencia desde el inicio de marzo hasta la actualidad. Y también hicimos una jornada de evaluación, donde los propios estudiantes pudieron eh, comentar, evaluar y calificar también eh, cómo se vivieron cada una de las jornadas, que son alrededor de 12, en el, durante el año académico 2018. Así que ahí tuvimos harto material para seguir mejorando, para innovar y para cambiar lo que no estuviese siendo acorde. ¿ya? Eh, también hicimos una propia evaluación como equipo, lo que nos ha traído buenos resultados, porque en general apuntan todos a lo mismo, que es a, a crear mayores estrategias y jornadas de participación de todas y todos los estudiantes. Bueno, a partir diciendo que eh, haber formado parte del pase como tutor eh, me ha llevado, ha significado un desafío a nivel personal que ha contribuido tanto a mi formación personal y también a mi desarrollo como ser humano. Me parece muy grato eh, de terminar este, esta jornada de este, con esta manera. ...de venir a un espacio donde nosotros podamos ser más, tener un espacio más recreativo. Me parece súper bueno porque es como una instancia para conocer a personas de diferentes carreras... ...nutrirse de las diferentes áreas eh, y aparte de crecer también como persona. Finalizando fue un, un, un año con alta participación... Eh, que pudo crecer tanto Valparaíso como San Felipe. Eh, y lo que más nos gustaría es que para los años 2019 haya más personas interesadas en participar como tutores, como estudiantes, eh, tanto en el acompañamiento académico, psicoeducativo y ojalá en todas las instancias que podamos.